Finalmente. Imposible. Entonces esto era una trampa, Niktmaré. Yo no soy Niktmaré. Mi cuerpo se parece al que Tus pensamientos de la espada se enfocan en Nitmare. Puedo ser cualquiera que pienses: tu enemigo, tu amigo, tu protector, tu aliado. Puedo convertirme en ti del pasado o del presente. E incluso del futuro. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves realmente? Tú puedes llamarme el artefacto. No tengo mi cuerpo real. Vine a tu mundo en forma de un objeto poderoso. Espera. Eres la bola especial que usa Itmaré. Eso es correcto. No tenía idea de que fueras consciente. ¿Por qué estás en el lado malo? No estoy tomando ningún bando, ni bueno ni malo. Doy poder a cualquier ser que posea el artefacto. Pero también mantengo el equilibrio. Es por eso que creé la espada del alma para ti como un arma que puede igualar el poder de Nick Entonces la espada viene de ti. Debe haber equilibrio en ambos lados del conflicto. Hay un animatrónico de tu lado que ha recibido un poderoso regalo de mi parte. ¿Y cuál es este regalo? El regalo de conocer todas las versiones posibles del futuro. ¿Quién lo recibió? Tendrás que averiguarlo tú mismo. Mi interferencia en tu mundo es limitada. ¿Puedo recibir esto también? Me temo que solo una o a la vez puede recibirlo. Además, un regalo tan poderoso tiene un precio a pagar muy alto. Gabeo. Todavía necesitas dos almas para completar la espada del alma. La primera alma le da forma a la espada, la segunda alma da fuerza física, y la tercera alma da pleno poder. Gracias por toda la ayuda. No tienes que agradecérmelo. Todo tiene un propósito. Este será nuestro primer y último encuentro. Por eso puedo ofrecerte una cosa antes de despedirme de ti. Que sería? Puedo decirte una profecía. Una profecía sobre qué, sobre ti. ¿Quieres saber una pequeña profecía? Sí, sí quiero. Necesitas cambiar el camino en el que estás porque si no lo haces, morirás tratando de salvar a alguien en quien te equivocaste. Dijiste que así es como me veré en el futuro, eso significa que sobreviviré. Recuerda que no sabes cuándo va a pasar. Depende de ti qué camino eligas con lo que suceda en el futuro. Como sé lo que tengo que hacer? Escucha a tu alma y elegirás el camino correcto. Estás a punto de enfrentar el mayor desafío de tu vida. Adiós, Toy Chica. Espera, todavía tengo muchas preguntas.